Aprender a programar siempre ha sido algo aburrido. Esto hasta que encontramos la Circuit Playground de Adafruit y MakeCode de Microsoft para programación en bloques. Con esto hemos tenido éxito enseñando a programar a Parques de la isla del coco. Y es todavía más sencillo si lo utilizamos para programar juegos, tanto en MakeCode como con el software libre Godot del cual un porcentaje interesante de su comunidad son programadores novatos. Por ello, estamos apostando en Code Arcade y Godot como una herramienta educativa que nos permite entrenar en programación avanzada a quienes comiencen desde cero sin necesidad de título universitario o educación informática, aprendiendo de paso habilidades importantes para videojuegos como Introducción a programación con Python, Ilustración digital y diseño de personajes y escenarios Creación de juegos, independientes y en grupos de trabajo Su animación, personajes y enemigos Juegos inclusivos y diseños para accesibilidad Juegos como herramientas para fines educativos Enseñanza de lenguajes indígenas y para terapia física Adicionalmente con tecnologías disruptivas como Inteligencia Artificial para Generación de Niveles y Enemigos Taller de TensorFlow Lite Juegos en Realidad Virtual y Realidad Aumentada Y con esto brindar becas para capacitar personas en riesgo social, laboral y en necesidad de reentrenamiento laboral Todo esto basado en software libre, hardware abierto y generando contenido Creative Commons